Hola, qué tal amigos suscriptores y nuestros visitantes al canal YouTube Otoniel Zapata UOZ Producciones. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase, por favor. Dele la alerta de la campanita y esté pendiente de nuestras próximas novedades. Continuamos en un capítulo más en la entrevista a Julio Cortés, gran cantante, compositor, arreglista, músico, director de su propia orquesta Julio Cortés y su corte. Nos está acompañando aquí en nuestro canal. También en alianza con www.lasuperiorestereo.com. Descargue nuestra app desde la Play Store a su dispositivo Android y disfrute de excelente programación las 24 horas del día. Continuamos en un capítulo más en la entrevista a Julio Cortés. Bueno, era bastante disciplinado el maestro Jairo Varela. Como te decía hace poquito, aprendí mucha disciplina con él. Como dice la buena o la mala, porque también había muchas reglas. Sí. y Las incumplía yo. Y aprende uno. ¿Ah, pagó multas usted? Sí, sí, bastante. <risa> Entonces, de hecho, una vez así, él era muy abierto en cuanto a eso. Él decía, te querés quedar con este carro, quédate con este convertible. Alberto, quédate con este otro, quédate con este Mercedes, quédate con este, a Charlie Cardona. Y a mí me dio un convertible, ¿ya? Sí. Entonces, sí, él se compró un Lamborghini, un Ferrari Diablo, es que le llaman. Entonces, él me dijo, quédate con el, con el que él andaba, un carrito rojo, el, el convertible, él me lo pasó. Obviamente no gratis, se, servió, se lo fui pagando. Y, pero así, pues, entonces, uno chévere, uno pelado y vacilaba ahí. Y ya tenía 18 años, imagínate. Entonces, empecé pues, a, a meterme en el cuento con el hombre y a ser muy servicial en cuanto a, a que el hombre de alguna idea. Y estaba yo ahí, maestro, mire esto y esto, y me decía, o comentaba sus, hasta sus cosas, sus cosas. Me daba cuenta de, de cosas que pasaban y entonces yo, cuando esas cosas pasan es porque hay confianza ya. Entonces, en una de esas, yo le. Yo vivía en La Paso Ancho en un apartamento. No había comprado todavía apartamento y le dije, maestro, cuando arriba, un día esto te paso, pero nunca fue allá. Nunca fue al apartamento. Yo vivía con Charly ahí. Sí. Pasaron los años, entonces ya le dije, maestro, me compré mi casa acá en el norte. Ah, qué chévere, me alegra que que conocía donde yo había vivido en otra casa en otra casa, me dice, ese carro aquí chilla, porque era un barrio muy popular, y, y te lo pueden robar, o te lo pueden rayar, y dicho y hecho, lo rayaban, la gente de, de, de, de maldad o de qué sé yo. Sí, claro. Entonces, eso pasa. a medida, sí, a medida que ya pues uno fue haciendo sus ahorritos y todo eso, ya salí, y empecé a cambiar ya un poco de vida, gracias a Dios, y me vine acá hacia el norte, me compré la casa y, y contento pues, con él, o las cosas que que se dieron a, a su lado, muy agradecido. Entonces lo invité, lo invité y, y, y yo le dije, maestro, usted qué le guste me dice, ¿vos que sabes de cocinar, hombre? Y yo, ay, maestro, pues yo casi toda la vida vivido solo. Dígame, ¿qué quiere? ¿Le preparo un de pollo, frijolito? Bro? Y dije, ¿hacete una lentejita, fue. Pues. Entonces, claro, así fue. Y él vino y, y ahí está la foto, ahí está la foto en la casa y aún tengo el cuadro aquí en la casa. Y, y, y cada que veo el cuadro me acuerdo de, de, de ese momento. Porque ese apartamento lo vendí y me compró otra casa más grande, gracias a Dios. Entonces, bonito, bonito, bonito, bonita experiencia. Ese primer eh, trabajo musical que hace con, con el grupo Nietzsche, bajo la, la dirección del maestro Jairo Varela, ¿cuál fue y cómo fue la experiencia, la anécdota para, para usted empezar a grabar? Bueno, eh, fue en los 90 cuando hicimos Mi Pueblo Natal, donde viene, hagamos lo que diga al corazón, que fueron los temas más insignes de, de ese trabajo ahí me dio la participación en los arreglos y me dio los créditos y de ahí para arriba hasta, es que no me acuerdo Ah, fue con Llegando al 100%, usted no estuvo en Cielo sí. de Tambores No, no ya estaba ya estaba al aire me hubiese gustado, claro, porque es uno de los trabajos más emblemáticos donde venían todas estas canciones que alcancé a coger obviamente toda esa bonanza de, de, de, de éxito y de, y, de, y de giras y de, de presentaciones y todo, porque estaba, mejor dicho, todo el, el, el LP sonando, todas las canciones. Doña Pastora, debiera olvidarla, sin sentimiento, se, una se aventura, a ti. se pareció tanto a ti. Busca por dentro y, y cielo de tambores. Y calidad, y sonaron Correcto. todo eso fue una locura. Sonó todo, claro. Entonces, claro, co, entonces yo entro en ese momento y, y me arropa toda esa, esa cantidad de, de giras y, y, no, pues, mejor dicho, más contento para dónde. Y ahí, pues, empezamos a viajar y... y a participar pues en las grabaciones de, de ahí del 90 hacia 90, 90 eh, empezando en 91 salió la producción y de ahí hasta el 2001 pero es que no me acuerdo cuál fue no tengo, son 10 u 11 pero no tengo pendiente en este momento no recuerdo cuál fue la última o Golpe de no? Folclor Ah, eh, si, si, es, si esa es de las últimas, sí, a Golpe folklore sí, la que me nombra no la conozco A Golpe de Folclor es del 2001, yo tengo ese álbum inclusive por es, aquí es, Que es, salió es, en, en, car cosa? en cartón <ríe> El álbum, ah, no. la, ca la caja es en cartón Sí, ¿cuál viene ahí? ¿Han cogido la cosa? ¿Han cogido la cosa? Sí, correcto A Golpe de A Trateño, viene ahí Trateño, ese fue mi, mi último trabajo que hice con el maestro que les quedó muy bueno, inclusive pues atrateños una canción que la grabaron en su primer álbum eh, en el 79 con Discos Daro aquí en la ciudad de Bogotá Lo que sí me dio nostalgia, te confieso Otto, fue que, que lo único que, que me alegra de haber podido, así sea en la culpa, fue con, el, que con todo respeto lo voy a decir para mí Porque hablo por mí, el maestro Tito Gómez, eh, hicimos una presentación, un homenaje a Gran Combo y fue, me lo vacilé porque quise entrar antes, pero no, ya él iba de salida, y ahí arropa a Charlie Cardona, Carlos Guerrero, Javier Vázquez, después entra Willy, después... Eh, no, es que en ese momento, eh, Nietzsche, con todo respeto el comentario, ¿no? Era como gran combo, casi no cambiaba de cantantes, y... Y fueron muchos años compartiendo con, con Javier, Guerrero y Charlie, y después Willy, Javier y Guerrero. Claro, claro, correcto. Usted estuvo en, en ese álbum tan lindo, tan especial que me encanta, me fascina. Inclusive en un comentario que decía con Diana Serna, que fue la eterna corista del grupo Nietzsche, que estuvo también con Guayacán, con la misma gente, Ajá. una gran mujer, una gran voz. ¿Dónde viene? Duele más. Un gran Tremenda, talento. ¿Dónde está duele más? Un alto en el camino, qué álbum, qué camino? álbum, camino. mi querido Hermoso, mi querido Julio, háblenos entonces, de ese álbum, por favor. Unas obras para nadie es un secreto que, que el maestro eh, fue un grande con su pluma en su composición y los arreglos. Tenía aparte la facilidad de, de, de invitar extranjeros, por decirlo así, para embellecer un poquito con el respeto que se merece de lo que hacemos acá. Eh, como siempre lo, lo, lo han habido eh, los... ...en los créditos... ...los invitados especiales... ...trompetistas... pianistas ...bajistas... ...percusionistas... ...de Nueva York... ...de Puerto Rico... ...y salían... ...y aparte de eso... ...los ingenieros... ...tuvo hasta... ...hasta en el... ...en el estudio... ...a John Faust... ...ingeniero de Michael Jackson... ...tuvo a, a... ...papo Rivas, el, el ...que todo mezclaba... ...en Puerto Rico... ...el gran combo... Ponceña, ...Gilberto Santa Rosa... ...de los grandes... ...ingenieros... Eh, ...muchísimo... ...entonces... Eh, una, una época bonita, buena bonanza, se conoció mucha gente, Angelo Torres, eh, de las primeras revistas que tuvo eh, Santiago cuando volteó sí. esto con la salsa romántica. Angelo Torres, con, claro, recuerdo, la, trabajó sí, también con sí. Diego, ¿no? Con Diego Gale. Con, con Gale sí. Sí, entonces son, son muchos, muchas experiencias, vivencias bonitas. Que te marcan, te marcan de por vida y, y también aprendes uno al lado de todas estas personas eh, en lo técnico, en lo musical, en lo disciplinario y sacar de, de, de cada uno lo mejor, ¿no? Y vaya que aprendió bastante del maestro Jairo Varela para formar, para organizar su propia orquesta, Julio Cortés y su corte. Nuestro invitado en el canal OZ Producciones y también en alianza con www.lasuperiorestereo.com. Descargue nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de excelente programación las 24 horas del día. No olvide suscribirse a nuestro canal OZ Producciones. Muchas gracias.